17 17 a 19 Buongiorno cari amigo, da Pablo el Giorno de hoy voy a hacer un circuito para guadagnar saltabilidad Cosí me libramos nuestro salto verticale les concilio para hacer estos ejercicios, importante, un buen riscaldamiento. Importante la fase de aterrayo, amortiguar la caduta, hacer tanto stretching para evitar eh, problemas en el ginocchio y aunque en todo el cuerpo. Voy a hacer este circuito eh, muy explosivo, lo voy a hacer, yo lo voy a repetir en una vuelta, tú a casa lo repite una, 2, tres. ¿cómo voy a hacer? voy a hacer 30 segundos de esfuerzo, de, de laboro con 30 segundos de recupero si tú, si tú sientes que estás muy estanco, que no te la fai, puedes recuperar aunque un minuto, yo lo voy a hacer así, veloce ta, ta, ta, ta. 30 segundos, con 30 segundos de recupero ok, vamos a iniciar un poquito con, con movimientos eh, de nuestro cuerpo, el ginocchio importante, una buena hidratación, el primo de fare puestas actividades y manjar cual cosa, ok. Voy a iniciar, voy a iniciar el veloche porque ya yo soy descalzo, de nosotros de cualquiera que he estado todo jugando un poquito ok. Voy a meter mi timer y vamos a iniciar. Pero el journée hoy habíamos bisogno solamente de de una pala, habíamos bisogno de la corda dos eh, manubri, aunque un elástico. Lo importante que de todos estos ejercicios tú prenda el ejercicio que sea más cómodo para ti guadañar esa altabilidad debe ser debe hacer un labor periódicamente periódicamente al menos de 2 a 3 vueltas a semanas y modificarle la intensidad aunque el recupero ok voy a iniciar voy a iniciar con con mi timer con mi timer para para final, para mostrarle estos ejercicios vamos a mostrarle, a meter en mi timer acá que no lo veo no lo veo ok 8 aproximadamente cuesta dura 8 minuti, 8 minutos ok? se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, vamos a apostar con este peso, ¿para que nos da un poquito de fastidio, nos da de fastidio con este peso, ok, corda, elástico, ok, perfecto, meto nuestro timer y vamos a iniciar, prepárate, 3, 2, 1, via! 4 3, 2, 1, 0. Nuestro primer ejercicio es guasión. Amortiguo la caduta, guarda. ¿vale? Amortiguo la caduta. ¿tá? Que el ginocchio no supere la punta del pie. va de igual la caduta, guarda. ¿vale? Ayúdate con las manos. Salto vertical, ¿no? Salto vertical. Amortiguo, sostenuto, guarda. ¿vale? Lentamente, siente. Explosivo. Sí, sí. 30 segundos. Continúa. Sí. Ok. Va, se sí, va. ¿tá? Amortigua Voy a sketchar Debería de cuesto Ok Pausa, pausa, pausa Utilizamos la pala Vamos a tener un poquito de fuerza de bracha Aunque del la tome. Prepárate Ok, sí va, Para de qua. Para. uno, tiro, ta, tiro, ok, sí, puedo hacer en que Nuestro segundo, tercero, escuche, Si sí va, tú puedes utilizar, piu peso. eso vuelvo a hacer otro ejercicio de escote pero con sostenuto si sí va si sí va uno, dos, tres Salgo, va. Uno, dos, tres, salgo. Si sí, va. Uno, dos, tres, salgo. Ok, si sí, va. Uno, dos, tres, salgo. Va. Uno, dos, tres, salgo. Uno, dos, tres, salgo. Va. Uno, dos, tres, salgo. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a fare. A fondo y avanti. Laterales. Siempre con el peso. Prendo el peso. A fondo avanti. Ta. Lato dietro, ta, avante, ta, lato, ta, dietro, ta, avante, ta, lato, ta, dietro, ta, cambio, avante, ta, lato, ta, dietro, ta, ok Nuestro próximo Salto la corda, salto la corda, vamos a hacer skipping, skipping, skipping, amortiguando siempre la caduta. ¿Cuál continúa? Elástico Tenemos el elástico Sisa. Prepárate Continuo, continuo, y vamos a hacer el salto con la pala. Ellendo, toco, ellendo, encrocho, salto, encrocho, Escendo. toco, ellendo, toco, toco, encrocho, toco, ellendo, encrocho. Por el Jorda de hoy, hayamos finito. Gracias veramente a todas las personas que han hecho este ejercicio. De core Pablo.